Un caos se convirtió en nuestra salida de Cancún. Nuestro vuelo lo tendríamos a las 3.55 de la tarde. Llegamos a las 12 y media para hacer nuestro check-in tranquilamente. Al momento que hacemos el check-in nos dicen que el vuelo está demorado por casi 10 horas. Volando con Volaris. Volaris está en la puerta 6 de la terminal 1. En esta parte es donde llegas eh, de, del exterior. En la sala de, vamos a ver, miren, aquí está el mostrador de boletos, venta de boletos de Volaris. Es esta de acá. Después tenemos aquí ya el módulo de Volaris. El módulo de Volaris. Tiene unas cosas interesantes que nos llamó la atención, cuando tú llegas, puedes aquí pesar tu maleta, lo que te permite volar y son 22 kilos, si mal no lo recuerdo, y estos son los módulos, tú puedes imprimir tu pasada de abordar y pasar directo al avión, pero aquí están las medidas y los tamaños de la maleta que necesitas eh, de equipaje de mano. Eh, el equipaje de mano común no cabe arriba, según Volaris. Los tienes que documentarlos, a nosotros nos pasó. Nosotros traíamos nuestro documento, es como esta más o menos. Pero esa ya no pasa. Entonces, las únicas que pasan prácticamente son morrales, bolsas y mini maletitas. Ya las, las típicas carrión tienes que documentarlas. Ahora de este lado. Si no traes tu pase de abordar en estos kioscos o en estos módulos lo puedes imprimir, ya que Volaris te pide costo extra por todo. Esto no estoy seguro si tiene un costo extra, vamos a preguntarle a alguien. Una pregunta: si yo no traigo este, mi pase de abordar, yo, yo no lo imprimí, es preguntar nada más. Y si yo lo hago aquí, tiene un costo extra? No, aquí no. ¿Dónde lo tiene costo extra? ¿Dónde tiene costo? Muchas pues, gracias, pues, señorita. Pero cualquier. yo lo podría hacer aquí sin ningún problema con mi número de reserva y no tendrá ningún costo. Si luego lo con los compañeros si tiene un costo, sí. gracias. Bueno, ya vieron. Entonces, si ustedes imprimen aquí su pase de abordar, no tiene costo. Si van allá al fondo a que los apoyen, si sí tiene costo. Entonces. Vamos de este lado. Una vez que imprimes tu pase de abordar, tienes que documentar la fila para documentar. Entonces, ya no me dejaron pasar los securities. Ok, ahí es donde documentas. Y es, te formas, pasas con la señorita, le das tu pase de abordar, y ya de tu vuelo y documentas. Y este es el check-in en Polaris, en la sala de... Ahí al fondo se ve la sala de... 20 Y este es un video undercover Porque están Muy fresas y no dejan grabar nada Ya me dijeron que guardara mi cámara La GoPro y no me dejaron grabar Y la verdad es que Va muy mal Volaris me Están cayendo mal Y después de aquí no te ofrecen Ni siquiera agua Nada, no te ofrecen nada eh, El espacio de los asientos Mira Traigo aquí la, la esa, esa piojera La tengo enfrente titititito, mira. No inventes Es de los asientos más pegados Que me ha tocado Nada más respiro con la nariz Y lo despeina El espacio está muy justo eh, Y sobre todo eso Ni siquiera un vasito de agua te ofrece esto Bien. es un menú que se llama Entre las nubes Porque los precios están por los cielos eh, unos totis 30 pesos, las aguas 30 pesos, los refrescos 40, 45, eh, hay un combo especial que es. ¿Qué incluye el combo especial? Un cuernito, una bebida. Un Por, cuernito, una bebida y.. Eh, unos totis o algo así, 120 pesos. 120 pesos. No, muy mal, la verdad, muy mal. Bueno, perdón. A les... ver, pásale usted. Bueno, también hay que tener en cuenta que es una línea de bajo costo, ¿no? o sea, Esto... ese es un punto. O sea, no, no te esperes el gran espacio entre asientos, ni que te den este whisky este, de amenity, pues no. Ajá, de, no, de pero ni medio. siquiera una agüita. Pues sí, las podrían incluir, podrían incluir los cinco El Uber de la mañana sí me dio agua. Este, Y fue agua. un viaje de noventa y cinco pesos. Sí, pero pues ya de antemano tú sabes las condiciones y decides si quieres viajar. Pero ¿no? es el primer vuelo que no nos da ni agua. Sí, no. Todo lo tienes que comprar. Entonces aquí estás el menú. ves. Estos son los precios. Por ejemplo, una marucha con una bebida y unas panitas, 80 pesos. Este paquete vale $125. Y un pan, se merece un bebida alcohólica y un refresco, sí, no sí. Sé. La verdad que si sí, los precios están caros, aunque bueno, hemos viajado en otras líneas de bajo costo, no está la, la comida tan cara como esta. O sea, casi... Insisto, ni un vasito de agua. Sí. Unos, unos jalapeños, 80 pesos. Sí, bueno. <risa> Bueno, ya vamos a parar la grabación porque no, no eso también, están bien fresas en ese aspecto. Así es que hasta ahorita no va muy bien volar. La verdad, a mí sí me está gustando. O sea, yo creo que por el precio, por el horario que conseguimos. Sí, eso sí, sí, sí, sí, no sí, me a está gustando. No es la gran este, eh, espacio entre asientos, nada, pero es un vuelo muy corto, básico y a buen precio. La verdad, que para mí está súper bien. Ni un agua, ese es no. mi trauma, ni un agua. No, a mí no me importa el agua, yo ya tomé, yo venía preparada como sabía que no daban agua, yo agarré el agua de mi Uber, me tomé mi agüita, en el salón VIP tomé mi agüita y ahorita pues ya no tengo sed. Aguanto perfecto para llegar a este, al hotel. Ay. Yo sí tengo sed, quiero <risas> agua, pensando muy seriamente en, en poner esto en subasta, ahorita. Esto va a ser valuadísimo. y ya nos sacamos de dudas retiro lo dicho volaris una pido una disculpa pública un vasito de agua si sí te lo dan eso es a lo que me refería todo lo demás como maris estamos de acuerdo es que le digo Mau que okay, el agua pues te la tienen que dar por si sí, te mareas o sea, un vaso así sí. la botella está bien, está bien que te la coman está bien, está bien. pero este vasito pero entonces ojo oh, si sí pueden meter un vasito, pedir un vasito de agua ojo oh. y no cuesta este vaso retiro lo dicho volaris mm -hmm. ahí vamos Y nos encontramos ahora sí en el aeropuerto de Cancún. Después de nuestra demora, esperemos que ya no haya más demoras. Esta es la salida de los vuelos. Ahora, ya que llegas, lo están remoblando este aeropuerto, nos tocó obra. todas estas es parte de la obra. Ahora, ya que llegas, hoy es domingo, son las seis y media de la tarde. Hay bastante movimiento, domingo pues, me imagino que es el día super pico de aquí, todo el mundo se regresa, entonces llegas y estas son la, el área de las, de los check-ins, todo esto está lleno de check-ins, son alrededor de 100 mostradores de diferentes aerolíneas, aquí tenemos XL Airways, no sabemos dónde es eso, ahí está Interjet, hacia allá se ve a Bianca y así sucesivamente, ahí al fondo está Volaris, es donde nosotros eh, hicimos nuestro, documentamos. Ya nosotros llegamos hoy a la mañana, bueno, a mediodía, eh, como a la una de la tarde, porque nuestro vuelo salía a las tres de la tarde. Resulta que esta se demoró por, por casi diez horas. Entonces, eh, pero nosotros ya documentamos el equipaje. Esta es la línea para documentar volaris. Se ve que traen ah, no, perdón, esta no es volaris, esta es Airways France. Bitácora de viaje un caos se convirtió en nuestra salida de Cancún. Cancún no nos quiere dejar salir. Resulta ser que nuestro vuelo, a ver, recapitulando, nuestro vuelo lo teníamos a las 3.55 de la tarde. Llegamos a las 12 y media para hacer nuestro check-in tranquilamente. Al momento que hacemos el check-in nos dicen que el vuelo está demorado por casi 10 horas. Y nos dicen que nuestro vuelo va a salir a las 10 o que nos citaron a las 10 de la noche. ¿Qué hicimos? Salirnos, no nos quedamos en el aeropuerto Nos fuimos a Playa del Carmen este Estuvo muy bien, aprovechamos un poco la tarde Rentamos un coche y ya regresamos Regresamos a las seis y media Seis de la tarde, seis, seis y media de la tarde Con tiempo para, para venir a, a, a comer aquí porque nos dieron unos vales de alimentos? Nos dieron un vale de alimentos para cuatro personas 150 pesos por persona Dijimos, bueno, vamos a comer aquí Ya de aquí nos subimos tranquilamente este A nuestro vuelo de las diez de la noche Llegamos, ya compases a abordar, queremos entrar y resulta que nuestro vuelo sí se fue, si sí salió. Que según esto, llegó otro avión y que ese avión si sí pudo irse en nuestro vuelo. No sabemos así, se cierta bien qué pasó con Violaris, pero eso fue lo que nos dijeron. Entonces nos reubicaron en otro vuelo. ...que vamos a salir más temprano... ...en vez de irnos a las 10... ...ahora nos vamos a ir a las 8.25... ...y nos volvieron a dar otro vale de comida... ...entonces estamos cambiando nuestros vales de comida aquí... ...en Johnny Rockets para llevar... ...porque si no nos da tiempo... ...lo vamos a subir en el vuelo... ...y nos vamos a comer nuestra comidita en el vuelo... ...así está la situación... ...andamos un poquito corriendo... ...esta es la área de comida del aeropuerto de Cancún... ...son... ...este tipo de aventuras... ...nos suelen pasar... ...bueno, no, de hecho no... ...casi no nos pasa esto, pero... Es, es parte del oficio de ser viajero Diría el pequeño Luis Pero esto es parte de, de, del oficio no de, de ser viajero Y esta parte del viaje ya, levanté, ya le llamamos Aventura en Cancún Esta es en la zona de Duty Free Les iba a grabar su video de Duty Free Pero ya no me va a dar tiempo Venimos literal con la comida en la mano Comida que nos dieron de los vales Vamos a ver cómo nos va nuestro vuelo Esta es la zona de las salidas internacionales del de aeropuerto de Cancún Son todas las tiendas, el duty free Las salas VIP Íbamos a entrar a esta sala y ya no Ya no pudimos Nos pusieron a correr Perdón que se mueve la cámara pero Traigo maleta, traigo Una malteada Y no me queda de otra Así Se las gasta uno en La aventura en Cancún Corriendo, con las papas, literal, nueve. en la mano. A nueve. A nueve, ya llegamos. Ya <risa> A Ya llegamos. Y justo eh, al lado de la puerta. Sí. Y nosotros comiendo así. Logramos sentarnos para comer al menos. Allá al fondo ya está nuestra sala. Estamos aquí al pendiente para poder subir al avión. Y... Qué bueno que pudimos comer aquí, porque comer esto en el avión se si hubiera sido un poquito complicado. Entonces, estamos aquí y a punto de subirnos en esta sección que se llama Aventura en Cancún. Pues parece que la aventura ya está llegando a su fin. Ya estamos aquí en la sala para abordar, ya lo confirmaron, acaban de avisar que ya en unos minutos comienza el abordaje. Y estamos ya, ya comimos, ya bebimos y ahora nos estamos relajando. Sí, así acabó la aventura La aventura en Cancún acabó en premium En todo el espacio que tenemos Ahora sí, ahora sí no me quejo despacio espacio Volaris Ya, me reconcilia contigo Volaris Este es un avión A321 tengo duda, no sé cuál es la diferencia entre la 320 y la 321. A ver, amigos de aviación, aclárenme esa duda. Eh, no recuerdo si me había tocado una 321, creo que es la primera vez. No sé cuál es la diferencia. Nos tocó en las salidas de emergencia. Ya nos dieron nuestra capacitación, que no queremos usar. Y bueno, el avión se ve bastante eh, reciente o nuevo. La verdad, se ve muy bien. Seguimos reportando. Y en de preguntón, resulta que este es un Este A321, es prácticamente avión nuevo, les acaban de entregar dos a Volaris, estamos viajando en uno de esos dos, Este, a diferencia del A320 es para 240 pasajeros y las salidas de emergencia cambiaron también, o sea, es un avión más grande que el A320. El A320 es para 180 pasajeros y el A319 es para 140. Este es el A321 recién entregado de Volaris. Solo hay dos ahorita. Hoy es 28 de febrero del 2016. Y estamos en uno de dos aviones que nos entregaron a volares. Adiós. Otro detalle. En este vuelo sí nos ofrecieron bebidas, no sé qué se debe si el horario, eh, nosotros habíamos agarrado la tarifa más económica, que era un horario diferente, tal vez ahí también algo tenga que ver, la tarifa de este horario era más cara y aquí sí nos ofrecieron bebida, ojo con eso, ya sabemos por qué nos ofrecieron bebidas, estamos en los asientos Premier y esto se incluye en bebida por eso es que este vuelo de regreso sí si nos ofrecieron bebida en Aldeida de ida que Uy, nunca nos había pasado. Eh, íbamos a aterrizar aquí en el aeropuerto de Changi, en Singapur, y este, emprendí el vuelo, abortó la misión del aterrizaje.